complejo que a 8 kilómetros de la laguna la picasa en San Gregorio organiza tu salida de pesca ofreciendo trackers, guías y cabañas cuenta con un amplio espacio verde parrilleros individuales y mesas en su exterior para disfrutar de un buen asado, las cabañas tienen cocinas totalmente equipadas, duchas con hidromasaje, somier de primer nivel, televisión, wifi ropa de cama, servicio de limpieza diario y desayuno incluido los trackers son Aramendi 630 0 km con Yamaha 40 HP, comunicate al 33 82 41 6583 en Facebook que los hospedajes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 De la marca Daiwa, es un multi japonés, la verdad que muy bueno, muy buena calidad. El multi filamento es muy sedoso, lo cual te permite lanzamientos más largos. El ya conocido Power Pro que es de Shimano en diferentes modelos: el Super 8 Sleek y el Power Pro tradicional de 4 hebras. Bueno, acá por ejemplo, tenemos dos modelos de la marca eh, Lexus también en 4 hebras y en 8 hebras por rollo de 100 metros. Esto para que quiere cargar de un delcito al igual que estos de la marca XFish que vienen en 4 hebras y vienen en bobinas de 100 y de 200 metros. Algo que tenemos también bastante son las bobinas de 500 metros, también a un precio súper accesible en relación de cantidad. 0,12, 0,10 hasta el 0,50.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 Bueno, Hernáncito, ya estamos acá en la laguna, arrancando la pesca, eh, mostrando el equipito que vas a utilizar vos, así ya la gente se va poniendo a tono con lo, con lo que tiene que traer. Bueno, estamos con una Tania de Laguna Brava, con, con Really Multi y una bollita palito. Perfecto, boya de línea de tres bollas, bajadas que cuando estamos... Y estamos entre 20 y 30 centímetros. Arriba, está picando arriba, arriba está picando arriba. arriba. Dale, perfecto, ya armamos y tiramos. Ay, ah, mojarra viva como mojar nada? Por supuesto, estamos. Sí, sí. Bueno, vamos a arrancar toda la mañana, ¿verdad? Primero de la mañana, ¿eh? Listo pejadito? Pejadito de medida. Es lo que se está dando ahora, pejerrey de medida, de 25, 28 pesas centímetros. Así que, bueno, vamos a seguir. Muy bien, Hernán. Vamos arrancando de poquito a la mañana. Para, para. Vos. Vamos, nacito querido. Vamos, nacito querido. Oh, lindos pejes, che lindos pejes bueno. bueno. Bueno. seguimos pescando acá en Laguna La Picasa. Fishing, excursion, Ternán Fiorentini. De a poquito se va dando, che la pesca, pescadito a medida. Señores del pescador, acá en Mariano pesca siempre le tiramos cosas que son insólitas. Esto es para hacerla más difícil en este momento, pero para disfrutarla. Camina muy bien en la salada de madaria, que hay buen pescado. Escuchen, porque no lo van a escuchar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 hay algunas que vienen con el rotor yo-yo, ven, para regular. Otras con bollo yo-yo. Ven, tenemos de todo preparado para esta temporada.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 La Unión Pesca presenta su nueva reposera con respaldo ideal para camping o playa. Muy fácil de transportar, de armar y de gran durabilidad. Podés comunicarte al teléfono 11 54 31 71 03 o al WhatsApp 11 67 25 2300. Visita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 Lindo pejerrey, lindo pejerrey, che. Espectacular. Es Hernán, muy bueno, muy bueno, che. Lindo tamaño, más parejito, eh. Bárbaro. Bueno, seguimos. Acá con pescaditos casa. Espectacular. Ya el ceviche, le debe faltar poco, muchachos. Ahí lo vamos a mostrar también. Dale, seguimos.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 Y sí, estamos principio de temporada, vos sabés que hace mucho calor, eh, la pesca todavía no se define, eh, vamos a decirlo claro, lógicamente que bueno, esto es minuto a minuto y semana a semana, semana, semana. semana, exactamente. entonces bueno, no queremos ni falsas expectativas, ni, ni decirle una cosa por otra, saber cómo trabajo.